En este tutorial vamos a crear los fotogramas para cada toma y luego vamos a crear la animación final. En nuestra primera toma vamos a ir a la ventana de propiedades del archivo. Para ello vamos al menú, luego a Edit y finalmente a Properties. En esta ventana podemos cambiar el nombre del proyecto. la duración de la toma y el tamaño de la imagen. Redimensionemos la imagen. Luego vamos al botón Render y hacemos clic en este. Revisamos que los parámetros sean los correctos. Elegimos el destino donde las imágenes van a ser creadas. Y cambiamos el nombre de la imagen. Finalmente hacemos clic en Render. En la parte inferior podemos ver que Synfig está procesando las imágenes. Hacemos lo mismo con cada toma. En el procedimiento anterior, Synfig ha creado cada fotograma en un archivo de imagen diferente. Esta secuencia de imágenes va numerada y puede ser leída fácilmente por editores de video. El siguiente paso es unir todas las tomas en el video final. Para ello vamos a utilizar OpenShot, un editor de video open source. Hacemos clic en el botón de adición para añadir los archivos. OpenShot nos preguntará si queremos añadir todas las imágenes presentes como una secuencia de imágenes. Aceptamos esta opción. Arrastramos la secuencia desde la ventana de archivos del proyecto hasta la pista Track 2. Seguimos el mismo procedimiento para las otras tomas. se puede previsualizar el video en OpenShot. Finalmente exportamos el video. Openshot nos da varias configuraciones predeterminadas. Vamos a utilizar la de YouTube. Hacemos clic en exportar y esperamos a que OpenShot haga su trabajo. Listo. Veamos el video final. Gracias por ver este tutorial. No olviden suscribirse al canal y dejar sus comentarios.